capítulo 12, versículo 1 dice así pero que ah, había dicho Abraham vete de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te gozosaré Génesis capítulo 15 versículo 1 al 6 después de estas cosas vino la palabra Diciendo, no temas, habrá. Yo soy tu escudo y tu garantía es tu regalo, será sobremanera grande. y el maniobro de mi casa dice se la Cero que quería ser digo también a la mira que no ha dado un pueblo y aquí que será la pierde, un esclavo nacido en mi casa luego que y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y creyó a Jehová ¿cómo dice? ¿cómo dice allá? más fuerte ¿cómo dice allá? y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová Que te saqué de Ur de los Caldeos Para darte a heredar esta tierra Yo soy Jehová Que te saqué del mundo impío Para darte a heredar esta tierra Ayer me llamaba el pastor Camejo allí Caribe me decía que lo llamaron los de Mozambique, África, y que hay un movimiento allá inusual de gente preguntando por lo que Dios está haciendo acá en Colombia. Próximo año hay 23 pastores que quieren hablar con nosotros de África, entonces cuando uno observa esto uno dice Dios nos está llevando a nuevas dimensiones de autoridad Tres dijeron amén Dios nos está llevando a nuevas dimensiones de abundancia y Dios nos está llevando a nuevas dimensiones de bendiciones inusuales pero los sacudones tendrán que pasar porque los sacudones pasarán. ¿Le ha pasado alguna vez cuando usted ha sido sacudido? Derribados pero no destruidos Y los sacudones tienen que pasar cuando lo creen Las pruebas tienen que pasar cuando lo creen Las batallas tienen que pasar cuando lo creen A su nombre sea la gloria Porque donde la gloria del Señor está, está Algo se tiene que manifestar no está convencido usted, yo sí lo creo donde la gloria del Señor está, algo se tiene que manifestar y si Dios está aquí, algo se tiene que manifestar y si Dios está en tu casa algo se tiene que manifestar, y si Dios está en esta obra, algo se tiene que manifestar dígale a alguien algo se está manifestando, algo se está manifestando, algo se manifiesta. Dígale a alguien por allí. Algo se está manifestando. No sé qué es, pero algo se manifiesta. Y aquí tenemos a Dios diciéndole a Abraham, describiendo lo que sería su vida en los próximos años. Porque Dios es experto en descubrir lo que pasa en los próximos años. No el agorero, no el hechicero el Señor si conoce tu destino perdiste tu dinero si fuiste donde el brujo perdiste el dinero si fuiste donde el hechicero perdiste el dinero porque el salmista dijo en tu mano están mis tiempos y Dios visita a Abraham y le describe lo que serían sus próximos años. Hemos dicho nuestros manos, nuestros años, no están en las manos del diablo. Nuestros años están en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestro sueño está en las manos de Dios. Todo, todo, todo está en sus manos. Todo está en sus santas manos y le dijo, le describió y le dijo, mire tu descendencia será numerosa tu descendencia será numerosa la descendencia de esta misión será numerosa tu descendencia hermano y amigo será numerosa y en esos años, en la antigüedad, decir que la descendencia era numerosa era decir que tenías una familia poderosa era decir que tenías una familia grande de autoridad en ese entonces. y lo que Dios nos dice a la aplicación contemporánea en nuestros días es que tendremos multiplicación en gran manera y seremos poderosos porque la mano del Señor está con nosotros hay algunas religiosas y religiosos que solamente dice, no, yo me sé la teoría pero tú no tienes la vida el diablo se sabe la teoría de la Biblia, ¿Tú no incluso Cita texto, pero no tiene la vida de la palabra No tiene el espíritu de la palabra No tiene el poder de la palabra No tiene lo que produce la palabra Aleluya porque esta palabra es un libro misterioso Todos pueden llegar pero nadie puede acceder si el espíritu No lo permite porque esta palabra Es para los contritos y humillados Esta palabra para los quebrantados de corazón Para hacer vivir el espíritu humilde ¿Para quién es la palabra para hacer qué? Vivir el espíritu humilde La palabra no toca al incrédulo, al religioso, al pagano en la iglesia, no La palabra toca al espíritu humilde Al que está quebrantado de corazón Al que está humillado La palabra produce efectos milagrosos. Y si usted cree esta tarde La palabra puede hacer un milagro en tu vida poderoso Si usted se atreve a creer Y a mí me gusta mucho esa palabra. Yo te bendeciré. Porque toda, usted, todo el mundo, usted lo escucha envidioso en contra de su vida. Vea cómo como está creciendo, vea esta como está creciendo. Y esta quien se cree, y este quien se cree. Siempre, la gente tiene palabras negativas para las personas. Pero Dios está diciendo aquí. Yo te bendeciré. Él está diciendo que va a bendecir el que tienes al lado Es mi mano la que te va a fortalecer Es mi mano la que te va a llevar a prevalecer En cualquier circunstancia Hay alguien pudiera entender esa palabra Yo te bendeciré Y cuando el hombre tiene la bendición de Dios No hay puertas cerradas para él Bueno, hay hermanos por ahí como que están declarando Que las puertas se abren donde el hombre tiene la bendición de Dios, la esterilidad tiene que reproducir. Donde había muerte, vuelve la vida de Dios. Diga, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios. <risa> Donde llega un hombre bendecido, se trastornan los demonios. Se trastorna el mismo diablo Y si usted se va con una palabra de bendición para su casa Algo va a pasar cuando entres Con la bendición de Dios por la puerta de tu casa Yo le estoy hablando de lo elemental A los que están elementales hasta el que conoce Un hombre con la bendición de Dios puede llegar a su casa y puede comenzar a ungir las ollas, si, está, si no hay nada, puede comenzar a ungir las ollas. Puede comenzar a ungir la cocina, puede comenzar a ungir al endemoniado que hay allí, el drogadicto. Puede comenzar a ungir al, al hijo, a la oveja negra de la casa, pero ya no tiene que pasar porque si la mano de Dios está sobre ti, si la mano de Dios está sobre ti para bendecirte. Todo lo que tocare mis manos prospera, la, prospera, la, prospera. Ay, ay, ay. Todo lo que toque mis manos prospera, lo diga. Todo. Y cuando le digo te voy a bendecir, es porque el futuro sería no ordinario. ¿Cómo sería el futuro? Extra nadie Dios está haciendo en estos días Cosas tan extraordinarias Que la gente está diciendo ¿Y de dónde salieron esto? ¿Y quiénes son estos? Grandes cosas ha hecho Jehová Con nosotros Alguien grite Grandes cosas ha hecho Y esto es apenas El comienzo de lo que Dios Está haciendo en esta Alguien diga amén, amén, amén Quiero que me entienda esta verdad, que se vaya con esta verdad en la cabeza. Siempre cuando Dios va a activar a un hombre en un propósito, siempre lo conecta con un futuro magnífico. Muy difícil de entender para algunos. Cuando Dios llama a un hombre, Abraham estaba desconectado hasta que Dios lo activa. Y Dios lo conectó cuando Dios lo activa con propósito. Por eso usted en esa silla no está porque sí. Usted está con un propósito de Dios allí. Allí desde más pequeño hasta más grande. Hay un propósito de Dios en usted. Y si hay propósito de Dios que quiere que quieren entonces, te conectan con un futuro magnífico. Si, si hay propósito de Dios contigo, mañana verá la gloria de Dios porque la palabra lo conecta. Futuro magnífico, futuro no de fracaso, futuro no de... Ay, ay, que me entendiera. Si tiene propósito, tiene futuro, bendecido. Tiene... ¿Me entiende, hermano? Usted está ahí porque a Dios le llamó, usted está ahí porque, a Dios, le está ahí porque a Dios le trajo, usted está ahí porque Dios le acercó. Mire, yo entiendo usted que está allí Sus hijos tal vez no vienen a la iglesia Su esposa, su esposo no viene a la iglesia Pero si usted está ahí con propósito Toda tu casa se va conectada al destino profético ¿Dónde están las madres que vinieron? Amén ¿Dónde están los padres que dicen amén? Los jóvenes, los niños, toda tu casa será conectada con un destino profético. Yo lo declaro, tu casa será bendecida. Se va la maldición de tu casa, se va la desgracia de tu casa, se va la ruina de tu casa, se va la... Alguien diga amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén, amén. conmigo, futuro magnífico. magnífico ah bueno su futuro es terrorífico, que no dice magnífico que... diga futuro magnífico! magnífico y el que quiera diga futuro terrorífico, usted yo no, yo estoy conectado al propósito divino, yo estoy conectado al propósito eterno si hay propósito hay futuro extraordinario, basta basta, créanlo creado, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? dice el nuevo Dios te trajo para salvarte, para redimirte, para perdonarte para restaurarte, para cambiar tu vida para sacarte de la droga para sacarte de la perdición, para sacarte de la maldad, porque tu futuro dejará de ser terrorífico y ahora se convierte en un futuro extraordinario Él sabe esto porque Él es quien nos fabricó Dios. Así tiene que ser todo Anticiparte a la crisis ¿Sabes por qué yo te digo que tú tienes Futuro, propósito y estás conectado Ya no con la miseria ni la desgracia Porque el Señor Te fabricó Porque el Señor Te conoce Desde la cabeza hasta los pies Porque el Señor te hizo y Él tiene planes para tu vida, como dice la palabra, no es de miseria, no es de desgracia, eso se lo dejo yo a otro. Pero lo primero que tiene que pasar para yo ir al futuro extraordinario es que mi mente tiene que ser extraordinaria. ¿Quién me entiende lo que estoy diciendo? Mi mente tendrá que cambiar, mi mente tendrá que pensar distinto. Tendrá que ser otro. Mi corazón tendrá que ser otro. Tendrá que ver las cosas que no son como si fuesen. Ay, tenemos que ver. Tendré que ver las cosas que no son como si fuesen. Si no estoy viendo algo de Dios, ya lo estoy viendo. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya. Pues hablas de mí, es una mente extraordinaria. Hay alguien que ve las cosas que no son como si fuesen. Sí. Cualquiera que se atreva a creer. Al ah, Señor, dame una casa. Está viendo una casa, Dios me la da. Cualquiera que quiera ver prosperidad en su vida y no la tenga. Y que comienza a ver ahora, mire la hora, mire la hora. Mire la, la bendición. Mire su hijo un drogadicto. En las manos del Señor, mire su hija. que Está en la prostitución en las manos del Señor. Mire, mire, mírenlo. Eso se llama mente extraordinaria. Yo, yo no puedo funcionar en el presente. ¿Por qué? Porque el presente te condiciona. No, pero mire que lo que predica usted y lo que yo digo no concuerdan. No se conectan. Pero yo no puedo estar viviendo funcionando en el presente. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve por la fe taparon porque de leones por la fe las mujeres levantaron sus muertos por la fe, por la fe alguien se atreve a creer que su presente va a cambiar alguien se atreve a creer que su presente alguien lo cree, alguien lo declara alguien grite amén, alguien grite gurias? Las madres que tienen su hogar destruido griten Mi presente tiene que cambiar Mi vida tiene que cambiar Porque Dios primero lo que hace Es llenar la red de peces a Pedro Pedro dijo si este hombre es capaz de resolver un problema en tres minutos Entonces yo lo voy a seguir Nunca Dios te va a mostrar un futuro desastre nunca Dios te va a mostrar un futuro desastroso el diablo es el que todos los días te mete en la cabeza tú estás mal, tú no verás nada tú estás destruido, tú estás destruida tú estás acabada el diablo es todo, todos los días es el que te habla de eso las palabras de Dios nunca son de futuro desastroso y a mí me da risa cuando llegan los neófitos hay pastel llenando nadie muy mal en la vida no te habló satanás te habló un demonio porque el diablo vino para matar para robar para destruir pero jesucristo vino para dar vida vida y vida en abundancia me están entendiendo que es vida en abundancia una vida de bendición una vida de prosperidad una vida de éxito una vida plena para eso vino cristo el diablo vino para lo otro ¿están entendiendo? Entonces la gente se llena de pensamientos dramáticos todo el tiempo El diablo te está hablando Cuando el diablo viene a hablarme a mi mente Lo primero que te le digo es Diablo te conozco, mentiroso Padre de me mentira Lo que Dios me ha hablado, lo que Dios nos ha dicho Es que el Señor vino para traer la vida Y para traer la vida en abundancia Y este pueblo tiene la vida de Dios Y tus hijos tienen la vida de Dios Tu casa tiene la vida de Dios Tu familia tiene la vida de Dios La prosperidad de Dios tienen la vida por eso es que la biblia dice bendecido bendecido y muy bendecido es decir bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de impío se ha sentado, sino que en la palabra de Jehová está su delicia, ¿cuántos obtienen delicia esta tarde? ¿cuántos se deleitan en la palabra esta tarde? bienaventurado aquel cuya ley de Jehová es su delicia, en esta hora El diablo tal vez te ha hecho comer veneno Pero ahora vas a disfrutar de la miel De la palabra de Dios Vas a sacar el veneno que el diablo te ha metido Y ahora la palabra obra en ti Yo quiero ver las manos de los, los que disfrutan la palabra del Señor Porque para usted hay una promesa Una vez más yo quiero ver un gloria a Dios De aquellos que disfrutan la palabra le voy a soltar una promesa, pero tienes que repetir. ¿Dónde están los que aman la palabra? ¿Sabe qué dice el servo para usted? Serás como árbol plantado. ¡Ay, no me voy a caer! No, serás como árbol plantado. Junto a corrientes de agua. Es decir, el Espíritu de Dios te levantará. El Espíritu de Dios te plantará y nada te podrá mover. Y nadie te podrá mover nada. Serás como árbol plantado junto a corriente de agua. Por eso hay es que venir de la casa de Dios. Porque cuando no estamos en la casa de Dios, nuestra vida quiere morir de ser como el siervo. Pero la Biblia dice aquel que se deleita en la palabra de Dios, aquel cuyo espíritu es quebrantado y humilde ante la palabra ese ese caleluya será plantado, vendrán los vientos y no te moverán, vendrá la batalla y no te moverán porque estás plantado sobre la roca incolmovible el diablo no podrá derribarte, el diablo no podrá aplastarte. el diablo no podrá vencerte, porque está plantado junto a corriente de agua Y aquí las aguas corren en esta hora Aquí la presencia de Dios Corre en esta hora Aquí la gloria del Señor Corre en esta hora La lluvia de Dios Corre en esta hora ¡Santo Señor! Y darás fruto a su tiempo Viene fruto Viene fruto Viene fruto, Viene fruto. Yo no sé quién declara eso Viene fruto, viene fruto. Ustedes pueden declarar también que viene fruto. O viene, o sigue la muerte con ustedes. ¿Vano? Van a desatarse de eso. Y van a declarar, viene fruto. Entonces digan, viene fruto. Viene fruto. Viene fruto. Viene fruto para mi casa. Viene fruto para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Para mi ministerio viene fruto. Viene el fruto alguien ya está viendo el fruto yo quiero que mires esas zonas donde estuviste estéril esas zonas donde has estado estéril por mucho tiempo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Madres que no han visto fruto en sus hijos. Joven usted que no ha visto fruto en su vida. Caballero que viene frustrado ante el altar del Señor. Joven. Viendo fruto hoja no cae y todo lo que hagas va a prosperar dice la Biblia todo lo que hagas yo quiero que cierre sus ojos entonces ya los hermanos que están atrás también cierren sus ojos